Um, bueno, hoy día eh, este, decidí hacer un, un video blog uh, uh, Hoy había vi un video de otra persona que decía que hacía un video blog y me parecía, ah, ¿qué tal si? Quizás eso va a ser menos esfuerzo que hacer un, un blog escrito uh, Quizás Así que uh, veremos como resultará. La idea es hacer un videoblog todos los días. ¿Será posible? ¿Cómo uh, Todos los días, como un diario, uh, o qué sé yo, unos 10 minutos o 5 minutos, y hacer como un ¿no? Como un resumen de, de lo que pasó ese día. Um, lo que me he dado cuenta es, eh, a ver, eh, últimamente, eh, Hace, hace como una semana hice una recompilación de videos en el KRC donde en el, donde, um, donde <coughs> en el tenemos varios tipos de videos. Bueno, tenemos los videos de los eventos que son típicamente el evento completo que dura como una hora o media hora si es una conferencia de prensa. Y um, de vez en cuando tenemos videos como de la vida cotidiana como Slice of Life y la gente ha grabado por su cuenta y eso, por supuesto, no, no, nunca lo tenemos porque la gente se fue. Pero yo grabé un montón. Uh, yo fi, eh, firmé un montón de lo que ocurría. Eh, 30 segundos, eh, gente jugando, gente chanan, uh, chinongo y todo eso. Y, um, y después de <risa> después de 10 años con la versión empecé a reclasificarlos y... y eh, me, fue muy bueno tener videos de hace 10 años hace 8 años, hace 6 años donde podía ver a los demás o a mí, así que quizás con esto de, de tener uh, más grabaciones va a ser algo que me va a gustar ver en un, en, después en el futuro uh, y también me di cuenta que después de grabarme en la universidad, cada día es Casi como el mismo, casi lo mismo que el día pasado. Entonces, uh, después de que pasé un año, o un mes, o un año y dos años, ya no me acuerdo qué año fue qué. Así que eso también es lo otro. Entonces, una cosa que me di que hacer mucho es crear uh, spreadsheets, planillas, con tipos de cosas que podía grabar. A ver si tengo un poco de. <risa> tipos de cosas que podía grabar, um, eh, por ejemplo, eh, eh, en qué gastaba el dinero, a ver, empecé a hacer una, en qué gastaba el dinero, una era, era uno, qué tipo de, qué, qué cosas veía, entonces lo que estaba grabando era animación, cuando empecé a animar, animación, era incluir las películas y las, las telenovelas ahí. Um, y uh, ¿qué más empezó a hacer? <ríe> también traté de comprar cuando la gente me compraba comida <ríe> cuando la gente pagaba por mi uh, almuerzo cosas así y eso no, era demasiado trabajo uh, grabarlo o oh, bueno, no sé uh, solamente porque no podía distinguir un año de del siguiente año entonces uh, quizás esto ahí eh, pero hoy día, hoy día uh, el primer fin de semana después que hicimos la mudanza a la oficina uh, eso también es interesante que cubrir otro día pero uh, eh, hoy día era un día interesante porque en uh, in, in el in the larger context of things uh, porque um, eh, estaba en alta alerta, yo durante las próximas semanas, las, las, las, las últimas dos semanas, uh, con lo de esto del town hall que íbamos a hacer. Pero parece que no lo vamos a hacer porque no hubo respuesta de, de los candidatos. Así que más, más probable que no lo hagamos. Este, um, Estaba en alerta, entonces dejé todos mis proyectos, la mayoría de mis proyectos eh, o de mis actividades, eh, trabajo los dejé. Me dediqué solamente en proyectos clave en la organización, incluyendo el Town Hall. Y ahora es como el primer día, después de que eh, estamos probablemente bastante seguros que no va a tener lugar eso. Y así que volver a mis actividades. Entonces estamos como en un vacío, vacío de prioridades, un poco. Como que las prioridades van a volver. Uh, van a volver a hacer parte de, la, de las prioridades cotidianas o sea, prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3 y todo va a estar ahí cosas que tengo que hacer pero todavía no empecé a trabajar así que, porque el trabajo empieza el miércoles o, o el martes así que uh, no en, en algunas en, de alguna manera era como un, un sábado un sábado, me acuerdo cuando yo estaba en el los sábados de la mañana es cuando me terminaba todos los proyectos me podía enfocar. Porque los domingos hay iglesia y los sábados no hay nada. Entonces puedo enfocarme en una cosa todo el día. Pero generalmente me, me lo termino de la mañana. Como, empiezo como a las 8 y como a las... Eh, no, creo que empezaba como a las 6. 6 de la mañana y como a las 11 ya estaba listo. Eh, lo que fuera ese proyecto. Eh, podía ser programación, podía ser componer algo o, o leer un libro o escribir un informe en la escuela algo así lo hacía los sábados y me gustaba que cuando lo lo lo hacía los sábados tenía un slot de tiempo completo ininterrumpido para enfocarme en eso y no había nadie que viniera a interrumpir ni nada de eso entonces eso es lo que me gustaba en la universidad eh, Tuve algo, algo así también, o sea, los sábados era cuando trataba de grabar, o sea, trataba de agarrar un libro que era súper complicado y tratar de entenderlo a fondo. Um, después de que empecé el trabajo también tenía, dependía de algún sábado, creo que me tomó unos tres sábados para hacer la transición de la del sistema de web que teníamos, la versión a WordPress um, y MediaWiki. Eh, eh, sí, me eh, usaba los sábados para hacer eso. Entonces, pensé, ah, bueno, hoy día es como un sábado. Y la mayoría de veces, creo que uy, recientemente, los últimos tres años, los sábados están muy cansados. Entonces, eh, me dormía tarde el viernes y el sábado despertaba, pero estaba como medio dormido. Y, y no podía trabajar. Entonces... Um, este lunes yo pensé, bueno, ya descansé el sábado y el domingo, así que probablemente el lunes voy a estar bien despierto, listo para trabajar. Uh, y um, pensé, creo que puedo terminar el lunes el, el, nuevo, format, el nuevo formulario para la membresía de la organización, porque ese proyecto está un poco estancado. Era uno de los proyectos más complicados, creo. <coughs> He estado tratando, porque también está relacionado al... La jerarquía del sistema de datos um, de, de la membresía. ¿A uh, qué troverá? Ok, troverá. ¿Va a ir como leche? Oh, me asusté, pensé que um, el micrófono no, no porque me. me me había sacado el micrófono para el proyecto de del video de la política en Corea y um, pensé que el micrófono estaba desconectado porque está en mi mochila y pensé que no estaba grabando el audio, pero parece que el audio del, del webcam está funcionando, pero que yo tenga entendido el audio del micrófono dedicado el que está acá, este es mejor que, um, que el webcam que tengo ahí. Así que ojalá que este programa puede grabarlo pero no me da, parece que no me da el control Yo, uh, para grabarlo con el, con el micrófono bueno en todo caso eh, de que está hablando de los sábados um, entonces me desperté el lunes más o menos bien despierto y preparado para, para el gran día y, um, y comí y fui y empecé a chatear con la gente y esto del, del chatear con la gente eh, en el SF, SFT, me tiene adicto y creo que estuve casi toda la mañana chateando. ¿De qué estaban chateando? Yo no me acuerdo. Pero um, dije, oh, no, no he trabajado nada. Así que voy a empezar a trabajar ahora. Era como a las 11 o como a las 1. Y de repente como a las 1 me empezó a doler la espalda. Me digo no sé qué me pasó. Un músculo por aquí atrás y me ah, ah, Me duele. O sea, vender un poco menos, creo, pero... Entonces no me puedo concentrar. Qué buena excusa, ¿no? Uh, pero eso, eso fue lo que pasó y um, eh, me empezó a la espalda, entonces ya no puedo enfocar y dije, ah, oh, qué es correcto. Ya se me pasó todo el día, me dio la espalda no me puedo enfocar, no lo hice en la mañana, así que... Um, pero, no, esto no, creo que no es tan de malo porque es bueno haber descansado un día extra. No está tan mal. Uh, mañana a la tarde voy a regresar al trabajo, pero creo que la mañana podría... Uh, ¿Qué voy a hacer mañana a la mañana? Ahí vamos a tener que ver qué hago en la mañana. Um, que sale el formulario, la oficina, no creo que no haya nada que pueda hacer hasta acá. Y como a las 11 de la mañana voy a tener que salir. Me quiero cortar el pelo, uh, y, um, uh -huh. y bueno, es eso. Uh, ¿qué hablamos hoy? Oh, gosh, ¿de qué hablamos hoy? Um, Bueno, hablamos de varias cosas, como, uh, como, como siempre, como los como enfermos del ATHT. Uh, um, ok. Hoy la mañana como a las 9 de la mañana estaba viendo uh, la gente estaba escribiendo en, el, en los momentos en el otro me encontré a otro compadre coreano de latinoamérica siempre encontrarme con estos compadres coreanos de latinoamérica uh, creo que um, um, me interesa porque cuando, después de que vi el video del coreano dije Ah, esta, las experiencias que tenían estos, estos compadres, en Latinoamérica o en, en, país, en un país hispanohablante, es... Eh, me puedo relacionar, quiero no oír más historias. Um, y, uh, a ver, aquí mejor. Uh, entonces me encontré con un compadre que se llama Fernando, uh, y lo invité. Y... Uh, lo a invitar al grupo ese. Ah. Y él, uh, todavía no ha hablado mucho, él dice, estamos, eh, eh, es un compadre que estuvo en, eh, en, en Centroamérica y se vino a Corea y está trabajando como maestro de Japón y, um, no. no sé hasta dónde han quedado los detalles, maestro de Japón. Y dijo algo muy interesante dijo que fue importante entonces eso es que eh, estoy interesado en averiguar un poco cómo es su historia de vida um, entonces en uh, realidad está muy ocupado entonces no, no tiene tiempo para chatear mucho y quiere buscar amigos y sí. algo que me sorprende que lo tenga amigos coreanos y está viviendo en, en el Seúl pero el problema es que no va no va a ningún ningún círculo social como un, uh, una organización religiosa o hacia ahí. Creo que es más fácil, pero... Uh, o sea, típicamente los amigos son del colegio. O sea, eh, empiezan del, del barrio. Del barrio, después del colegio, después uh, la, la iglesia o el, o el instituto organiz, organización religiosa. Uh, un hobby. Uh, la universidad um, y al final el trabajo el trabajo no se hace muchos amigos porque ya cuando llega al trabajo hay amigos de todos estos círculos sociales que uno ha experimentado anteriormente pero si uno se viene a Corea después de la universidad bueno entonces se ha perdido la oportunidad de tener los amigos en todas esas etapas uh, qué lástima um, entonces le, le invité, ojalá que, tenga, que pueda encontrar más amigos de Corea aquí Uh, aunque solamente uno que en seguro. Nos um, sorprendió diciendo que hay, tiene un amigo que aparentemente trabaja en la JEWON y recibe 40 dólares por hora enseñando castellano y lo dejó a todos transformados porque es como es, va en contra de todo lo que sabíamos sobre el, el, uh, el sistema ¿no? de, de la que la gente está. Um, estaba acostumbrado después hablamos de los pervertidos en el talk. la gente quiere usar el talk como tinder um, después oh gosh. mi vida hoy todo el día fue el chat God. Um, qué más Hablamos un poco de la, de la comunidad de la comunidad de adoptados coreanos y del de de de de de de tema social y político que es eh, en torno a, a los adoptados y que hablo que cada tema social que, que conversamos en, en el grupo ya estoy familiarizado por, eh, por la organización en que estoy, Entonces es como que la organización que estoy uh, ha tocado como casi todos los temas sociales que le afecta más a, a los coreanos, uh, uh, en todo caso. Y hablé un poco de mis sesiones de, de, coreano, de idioma coreano, el AIGO. Um, conté cuánta gente, eh, este, hice una compilación de todos los mensajes que la gente me mandó, pero solamente la ventana de mensajes. O sea, la ventana de mensajes en mi, en mi pantalla me cae en 7. 7 mensajes por pantalla y eh, hice un scroll contando los mensajes y son 7 por 9 63 63 personas que mandaron mensajes o si o sea, son language partners o yo les mando mensajes uh, y la mayoría era, era todos uh, el, el intercambio que tuvimos consistía de, hola yo les decía, hola eh, oye, estoy en este grupo de esta sesión de algo, vente algo aquí está la página web y le a Eso era lo, en lo que consistía el intercambio. Entonces, um, uh, le estaba diciendo a la, a la gente en el chat que um, desde la perspectiva del, de los ejecutivos del HelloTalk, yo soy como un parásito que viene a su sistema, <ríe> viene a su sistema, promociona mi producto, aunque mi producto es gratuito, yo no hago dinero, pero igual para, para ellos es otro producto que compite con HelloTalk uh, porque lo saco del sistema de HelloTalk y ya ellos ya no ven los, los ads y pasan, uh, pasan menos tiempo en HelloTalk a causa de mí porque los mando a otra página web. En esa página web uh, le, le hago un sistema que está completamente independiente de HelloTalk. Es como que si yo viniera a... no. Como que si yo viniera a Reddit y empezara a promocionar un foro, <ríe> un foro de preguntas y respuestas que está patrocinado por Yahoo, por ejemplo. Algo así para el otro. Entonces, um, pero a, ahora probablemente yo, el, el, la escala que yo me manejo no es tan grande como para que se den cuenta, pero cualquier día yo creo que me pueden aplicar a alguna violación de los términos de uso y decir, ¡Ah! Terms of use. Bam. Anyway, um, de eso hablamos un poco. Mm, hablo un poco del compadre este que nunca me respondió que vive en Koreatown, dijo que quería aprender coreano, y yo le dije, y aprendía inglés y español, y decía, hey, uh, yo quiero hablar, aprender un poco de coreano porque me mudé a Koreatown, WhatsApp. Yo le mandé un mensaje, y dije, hey, si quieres nos hacer online, nos podemos juntar, yo vivo aquí en Wichita, Vermont, probablemente vives a, a media milla aquí, así que uh, y él me hizo una pregunta, yo le respondí y nunca me mandó otro mensaje. Y probablemente si no hubiéramos si hubiera, si si si empezado a juntar para practicar idioma, probablemente eh, la necesidad que yo tenía por practicar idioma se habría satisfecho y probablemente nunca habría comenzado las sesiones. Aunque este cambio tuve después que empecé a así, no sé. Pero um, nunca habría este comenzado las sesiones de algo o, o quizás habría habría cancelado la sesión de audio um, de la ICO así que yo creo que el participante de la ICO si están agradecidos tienen que, probablemente tienen que agradecerle a este, a este compadre que nunca me respondió porque me, me quito la oportunidad de practicar castellano. ya um, no a ver qué más pasó qué más pasó ah, um. Bueno, uh, hoy día descubrimos que el señor Lim era, tenía un espíritu hediondo. Uh, <coughs> uh, es como en ese Un poco de side. Uh, save it Ah, um, uh, Yo hoy día vi este video de Jeremy la diferencia real entre the real difference between English and Korean conversation, lo Y ahí me di cuenta, ¿ok?, uh, uh, dos, dos descubrimientos. Uh, este Jeremy es mi tipo de idea, entonces me quiero casar con una mujer que sea como Jeremy. <ríe> Mi mamá siempre me está preguntando cuándo te vas a casar, cuándo te vas a casar, por qué no por un lugar? por qué, bla, bla, bla, bla? Así que um, le voy a decir, y me, y me sigue diciendo, ay, quieres que te encurruzca esta, mira, esta persona es, es, es soltera y uh, está en Corea, quieres conocerla. Y yo digo, no, ¿está en Corea? Digo, <ríe> so, un um, Le voy a mandar un email a mi mamá diciendo, eh. Ok, ya, ya pensé un poco sobre esto, estoy interesado en, en conocer, uh, pero eh, estas son las tres, tres eh, parámetros de lo que estoy interesado, y el tipo ideal, ahí como Jeremy, ok. <risa> y, um, y con esto puedo completar el tipo, porque de vez en cuando la gente pregunta, ¿no? ¿yo je a Yo ¿yo qué guanxin Yo eh, hey, bueno, well, Julio, tú no hablas a las mujeres como si fuera un producto. Yo ayer, dice que. Pero no les digo eso porque yo no soy tan. Yo creo que machana macha la nica, pero creo que está mal lo que dice, la manera en que lo dicen, pero nunca he tenido oportunidad de, como de responderle. Entonces ahora lo puede ser. Ah, sí, sí, sí me interesa. Ah, co, ah co, Uh, creo que a Alguien como Jeremy. Y le muestro el video. Eh, um, <risa> oh, eres gay. No, no, no, no soy gay. Una mujer como Jeremy. <risa> y, así, y así creo que puedo romper un poco ¿no? el marco este del, de que la mujer esto, la mujer otro. La sociedad coreana. Te ¿eh? amigo Manse. Te amigo Manse la chincha. Manse. ya um ¿so qué más? Uh, Lim sabía que Heri estaba apologando uh, con un hombre que tenía 16 años más que él. Uh, ¿de qué más hablamos? Um, hablamos del futuro del futuro de cómo se dice esto, de del del de orden patriarcal en Corea. Uh, Fui a, el, había un, una tienda de fried chicken en, en la esquina que cerró hace como tres meses y hoy día lo abrieron, este, um, o sea, no lo abrieron hoy día, lo abrieron como hace un mes y fui a, a chequearlo, hoy día, <ríe> y me decía, chicken talking. y el, <ríe> todo, todo el texto de la tienda está en myonjoche, y myonjoche, 명주체가 아니라 그더 옛날 것 같은데 제가 이게 무슨 체지? 아그 옛날 옛날에 옛날 느낌 나게 쓰는 그 글씨체는 뭐더라? 하여튼 그 글씨체 아 공서체 그래 나 뜬다 컴플레타 뜬다 토할 텍스터 크리톤 공서체 이제 칠칠 켄터키 이라 뜬다 이제 라 뜬다 라 벤다는 로 토마의 포토 my mind was gone. 그래서 제가 어렸을 적 아버지께서 월급 날이면 노란 봉투에 켄터키 치킨을 사 가지고 오셨던 그때를 기억하십니까? 옛날 켄터키 치킨의 맛을 그대로 즐기세요. 도탱이 얘기는 했구나. 어제요. 어제요. me acuerdo los 80 pero 노란 봉투 켄터키 치킨 ¿Qué es eso y dice chiche, entonces quizás es el estilo de los 77 1977 antes que yo nací <ríe> y está traducido en moda que ver estos esto, compadres um, eh, tiene muy poco eh, la, eh, la carne uh, o sea muy poco la cantidad pero mm, eh, está bien yo creo que uh, algo que nunca había comido antes creo que era el mano Chicken. creo que nunca comí el mano no? 안 먹은 것 같은데. 어떻게 따라 했던 마늘치킨? 어서 꼬미용 건봉 이렇게 아, 좀 부족한데. 그래도 하나 시키기는 너무 많고. 그래서 마늘치킨 두고 해가지고 조금 더 먹고 저녁도 때우고. 어, 그래서 그렇게는 됐는데. 아 어, 마늘치킨 어, 너무 맛있어요. 너무 맛있어. 어 마늘치킨은 이게 참 밸런스가 미묘해요. 어, 치킨을 먹기 시작해요. 해서. 좀, 뭐, 음, 뭐, 괜찮네, 이러면서 먹어요. 그러면서 점점 더 이제 맛이 중독이 돼가요. 이제, 라이브로. 그러니까, 먹기 시작한 지한 20초 되가면은 이제, 어이구, 진짜 맛있다, 이러면서 먹기 시작하고, 그리고 계속 먹다가, <웃음> 너무 매우니까, <웃음> 막, 매워가지고, <웃음> 이러면서 먹고, 막, 눈물이 나기 시작하고, 그리고, 아, 이거 좀, 좀, 스톱, 스톱하고, 한, 물좀 마시고, 한 5분 정도 휴식기간을 가져요. 그러면서 다른 거 하다가 그래서 아좀더 먹고 싶은데 하고는 다시 돌아가서 또 먹기 시작하면은 천천히 먹기 시작하다가 또 이제 계속 더 맛있었으면서 속도가 더 붙고 그리고 또 이제 매우니까 난딱 맞는 달인 닭이 같아. <웃음> Porque generalmente cuando como cuando como algo muy rico, empiezo a comer y no freno hasta que termino. Entonces creo que disfruto como los el primer 10% del tiempo y lo último 10% del tiempo y no disfruto tanto el, el el intermedio porque estoy en un buen ching, mac, bocu y eso, mac, lo hago eso, este manchicken me obliga a parar <laughs> para poder disfrutar todo todos los momentos de estar comiendo el, el pollo. Mm. Ah, también vi este video de uh, estaba viendo Pitilcogu de Costa y Pitilcogu um, Shuri. 이, 어, 아, 어디에 말하는 유세윤, 이 유세윤, 이, 그는 아주 특이한 분인 것 같아요. 그래서 뭘 하는 분인지 위키에서 찾아봤는데도 뭘 하는 분인지 잘 파악이 안 돼. 뭐 사람인지. 이, 이, 야, 좀, 좀, 어, 성격이 마음에 들어요. 그래, 예를 들어, él es un compadre muy antisocial. Uh, es un comediante. Pero además, la mayoría de los comediantes, uh, hay una en Corea, en todo, en, en, creo que en casi todas las industrias hay una jerarquía muy estricta y hay que respetar los hombres, jugar de los chingüeyote y toda esta, esta weá uh, inútil. Pero um, este compadre no le gustó esa cultura y dijo, ay, creo que nada lea. Y uh, es muy fácil que sea eh, este yo creo que me llevó a un de pero como es muy bueno con su con su eh, performance del humor eh, pudo estar en el, en, el en, en la escena en la industria uh, está filmando estos uh, films super raros um, ¿Qué, que estoy mirando estoy mirando a una atributio IJ Il-Tan, IJ Il-Tan, y todos estos este video No tengo idea de qué se trata de esta serie, pero um, era muy interesante. Yo creo que IJ, cuando se pone a gritar aquí en este of Hanungo Gichwan, es muy parecido a Sanjo Gaara Hittagi de Aki Monogatari. Um, creo que si ese, probablemente que hiciera un soft en coreano, pero si, lo, si hiciera un soft coreano de nuevo, yo creo que contrataría a esta persona, para que haga el actor de voz eh, para Sanjo Gaara. Creo <Growing air Squad> uh, um... uh, medio... que sea perfecto. ¿Qué más también También medio quién era la persona que. ¿Quién Ah, Kha-chang? Kha-chang, ¿no? Kha-chang? No, Kha-chang. Kha-chang y monji, porque siempre la gente dice kha uh, bla, bla, bla, uh, y <coughs> yo no tengo entendimiento profesional de, de cantar, entonces, aunque estuve en coros, pero hace que no, no estoy familiarizado con los términos. Entonces, parece que el kha que es el falseto, uh, es cuando uno canta, uh, a ver, pa pa así, ¿creo? No sé. Necesito más ejemplos para para para buscar el, el pattern. Um, pero hice un poco de lectura sobre eso. ¿Qué, qué es esto de Hassan? Entonces, en el artículo de la música sobre Hassan había un montón de otros. Uh, eh, Términos relacionados al jazzón, entonces también le whistle, register what the heck is it, y estos uh, términos profesionales que no tengo idea que significan ¿Son de 이게 뭔 es ¿Qué es al... Uh, 그리고 uh, 뭐냐? <coughs> How Pero Gaseong parece que es una técnica que se usa para para poder cantar los tonos altos que están más allá del rango normal uh, para un hombre Creo que la mujer no necesita usar Gaseong parece así que eh, um, Sí, esto uh, te ocurrió cómo, es, cómo funciona todo esto. Porque creo que uh, en realidad es que siempre tengo que estar cantando algo. Y si hay, y si puedo abrir una técnica para hacer más fácil los, uh, las notas altas, uh, yo creo que sería muy útil. Porque siempre cuando hago las otras notas, estoy, me acuerdo, siempre cuando las canto, se me agota más rápido el sumidopali, y chara. Me ha vuelto más rápido el... ¿Cómo se dice eso? Zoom. Shum. Zoomito palcha. Eso uh, es muy difícil cantar. Cuando la canción tiene muchas notas altas, es muy difícil. Um, así que eso es hoy. Um, creo que voy a tratar. No sé si sería mejor hacerlo de las mañanas o de las noches. Las mañanas creo que no está mal, ahí veremos cómo la vas en el futuro. Um, yeah.